¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a Clash of Cards Oh, regalito, eh, venga, vamos a cogerlo Oh, regalito, regalito Bueno, bueno, bueno Venga chicos, que estoy ya una semana sin abrir máquinas y me tiemblan las manos Vamos o sea, a ver, tengo aquí como veis 3.800 de, de monedas que vamos a abrir ahora mismo Vamos a ver qué nos puede salir, a ver si nos salen cositas que damos Vamos a empezar ya, 38 máquinas por delante Dejar un like chicos Venga que la primera es épica Bueno, venga que empezamos bien A ver si no la tenemos maximizada Bueno, el camión de bomberos no está maximizada Perfecto Esos 40 de experiencia que me vienen de lujo Y nada, vamos a seguir Primera máquina nos sale muy bien Vamos a hablar también un poquito en este vídeo De lo que ha dicho Clash of Cars Últimamente como ya sabréis hizo un par de encuestas por el tema de mapas ha salido elegido Atlantis en la final chicos frente al otro mapa y nada, ese mapa tendremos en el próximo en la próxima actualización de Clash of Cards, que será la actualización de los dos años del juego Los esperamos cosas muy tochas, o yo al menos espero que metan una muy buena actualización hasta el momento y bueno, como veréis no sé si lo habréis visto o si lo sabréis, chicos, pero están dando a elegir en otra votación en Crash of Cast. Os dejaré por aquí el Facebook para que os metáis, para si os queréis meter y votar vosotros. Y es que se puede votar el próximo coche legendario. Es una votación, no se van a hacer más. Te van a elegir entre uno u otro. Y nada, tú eliges el que quieras, el que salga ganador, ese va a salir en la próxima actualización. Vamos a ver cuántas legendarias nos salen en este vídeo, pues en la anterior apertura si la habéis visto, no salió ninguna, ninguna, lo cual no me gusta nada, y nada, de momento vamos bien, están saliendo cositas raras, espero una legendaria mínimo, mira va, yo últimamente estoy viendo poca actividad en Clash of Cards y no me gusta nada. Mira va ese fantasmal, más 10 de experiencia chicos, vamos a subir al nivel 93, 9-3, dejadme abajo en los comentarios qué nivel sois vosotros, Mira que muchos de vosotros seguro que esta última semana habéis subido muchos niveles, aquí tenemos el aerodeslizador, 5 gemas, esas gemas que necesito recuperar pues me gasté 400 gemas en la pintura especial de año chino. Y me he quedado con el contador a cero. Común. Ojo, el bolido clásico. Más 10. No sé si el bolido clásico lo necesitábamos para algún coche fusionado. Bueno, voy a salir y lo voy a mirar. Por si vuelve a salir, tener que comprármelo. Bueno, aquí harían falta dos gigantones. Cuatro camiones de Artubay. Y, y, y, y, y. Tres coches fúnebres. Y para este último nuevo coche fusionado. Faltaría, bueno, siete coches salvavidas, que tenemos cero. <risa> tenemos cero, no tenemos ninguno, todavía no nos ha salido. A ver si nos sale en esta apertura, chicos. Vamos a ver qué tal nos va. Venga, el eh, contenido de Crash of Cars, aquí siempre darle a la campanita chicos porque así podréis ver cómo está pasando ahora que hemos abierto una máquina y nos ha salido un nuevo coche, este coche de Jones vale para los para los que no conozcáis para los que no conozcáis la franquicia Papa Jones, es una pizzería bueno aquí tenemos este coche que arriba el letrero pone Jones Aquí en mi ciudad, por ejemplo, han abierto hace poco la primera pizzería. Una pizzería muy famosa en Estados Unidos. Y nada, vamos a continuar. Voy a dejar la publicidad para luego. Mira, va. Común. ¿No va a ser legendaria o qué? ¿Cachis? Bueno, un taxi. Venga, taxi fuera. Quiero que me dé cositas que no tenga. O que no tenga maximizadas Como puede ser, por ejemplo, este coche Ay, no, no, no no. Oye, por cierto, no tenemos Ningún totem No tenemos ningún totem A ver si no salís en esta apertura Que por qué no lo tengo, bueno chicos El totem para los que me sigáis Desde hace mucho tiempo Lo conseguí en el canal, está el vídeo De cómo conseguirlo pero bueno, lo tuve que dar para para, para.. para el matrioscauto. Ese coche fusionado. Y me he quedado sin ninguno. Vaya. Entonces, vamos a ver. Según he leído. Salen máquinas. A ver, lo que me tarda en salir. Esa escoba voladora. lindo, no están saliendo cosas chulas, eh. Una bueno, épica. Venga, va. Venga, va, va, va. Épica. Épico. Ah. El depósito de aceite maximizado. Me estoy hinchando a gemas, pero no salen cosas que quiera. Común. A ver, qué común. Depende de la común que sea. La voy a querer o no. Bueno. Reparto de pizzas de Papayons. Lo que he dicho antes, chicos. Ahí está 70 de experiencia por por delante para subir de nivel. Al nivel 93. No sé si me darán algo de prestigio, alguna pintura, algún coche. O simplemente se nos mejorará el power-up. Venga, va con esta morada. Coche nuevo. Franken's Coche, chicos. Vale, coche nuevo. Dios, está chulísimo, ¿eh? Uf, me encanta. Seguramente haga un vídeo jugando con él, ¿por qué no? Está muy chulo. Usa mucho los colores, cómo está diseñado. mis 10, que Cars. softcast Miss. 10, vale, ese Frankens coche, nuevo coche. Más 20 de experiencia, lo cual nos acerca más al próximo nivel. Maximizado. Bueno, chicos, se ha abierto ya 18 máquinas. Vamos con la 19. Quedan 20. Morada otra vez. Yo no sé si es que han bajado la probabilidad de que te salga legendaria, pero a mí no me salen legendarias. Madre mía, dejadme abajo en los comentarios si a vosotros os salen legendarias o no. Bueno, al menos me ha dado experiencia, que es lo que quiero al fin y al cabo que pronto vamos a estar en ese en ese nivel 100, chicos, en ese nivel 100. Mira va, Hats Back, maximizado también, 75 gemas tengo, chicos, si no lo he dicho antes os lo digo ahora, ahí está esa próxima común, que es, que es, que es, que es, que es, Mono volumen Me vale verga Me vale verga Mira va común Otra vez Que bueno que siempre que sea Alguna que, que quiera Me viene bien pero no sale El carroaje real Mira que nos han salido dos o tres Coches ocultos y no nos ha salido El tótem ya os podía haber salido ya. Vale, está saliendo épicas. Lo cual está muy bien. Vamos a ver esta épica Qué es. Vale, el montacargas más 40, nivel 93, chicos. Ahora sí. Ahí está. Nivel subida de nivel 93. Vamos a ver qué me da. Oh, el escudo al nivel 8, ¿eh? 5 gemas. Un segundo más de aturdimiento. Vamos a aturdir a partir de ahora con, con ese escudo protector. Y nada, vamos a seguir. 15 máquinas por delante. Dudo mucho que si seguimos en la misma dinámica subamos de nivel. De momento tenemos por aquí una común. Que es el Panther. Que no lo quiero para nada. habido otra. Coche listo, fuera. Vamos a darle rápido, chicos, que, que venga, que me quema la mano. Que estoy ya a tiempo sin subir apertura y tenía muchas ganas de subirla. Este más de lo mismo, más 100. Es que no hay manera, eh, chicos, no hay manera. No me va a salir legendaria tampoco. O qué pasa, que una vez que las tengo todas ya no me vuelva a salir. Vaya, hombre podría salir legendaria al menos para que yo que sé me diese 10 gemas de recompensa pero parece ser que una vez que las tienes todas ya no te vuelven a salir pues ya podría pasar lo mismo con los demás coches porque me salen muchos que no quiero y los que quiero no me salen bueno ahí tenemos esa esa moto de agua bueno otra épica están saliendo épicas chicos <ríe> en lugar de legendarias bueno no está nada mal. El barreminas. Están esos. Esas 5 gemas que me dan. A cambio de que ya lo tengo maximizado. El mando de la Play 4. Ya va como. Ese rover lunar. Va. Otra más. Madre mía, la de aperturas grandes que estoy haciendo últimamente. Es que tampoco me sale nada que necesite para, yo qué sé, fusionar un coche, por ejemplo. No me salen los coches que quiero, jolines Moto de nieve. Otro coche oculto. Muy bien. Muchas gracias, Crash of Cars. Muchas gracias por no darme lo que quiero. Morada. El extravagante, maximizado también. Madre mía. La de gemas. Me voy a hacer rico, chicos. Me voy a hacer rico. Otra común. Mira, va. Bueno, carreras. No está mal. Más 10. Vale. Bola común. Vamos a ver cuál es. Uy, que se me cae esto. ¿Otra vez el Robert Lunar? ¡No! ¡Hombre, no! No me lo dais. No me lo dais más veces porque no lo quiero. Otra común. Y otro. A ver cuáles. Bueno, la hormigonera, coche no tan viejo. Poco nuevo. Bueno, lo importante es que me dan experiencia. Vamos a ver estas tres últimas máquinas. Que me da a mí que no. Que no salga. Legendarias seguramente no salgan. Que no salgan porque ya las tenemos todas. Es lo que tiene que ser. Seguidor de este canal. Ahí está ese miras, entramos ya, pasamos las 100 gemas ahorradas, otra épica chaval, la de épicas que salen, me encanta eh, vale, el aro deslizador de 5 en 5 gemas, ni tan mal chicos, ahí está, otra épica, uy, no caerás a breva, venga va, última máquina, ¡El gigantón! ¡Lo necesitábamos! Vale, vale, vale, vale, vale. tenemos seis. Voy a comprar uno más. Me voy a gastar gemas, me da igual. Es común, por lo que vale verga comprar gemas. Ahí está. Lo actualizo una vez más. Y ya tendríamos este gigantón. Solo faltaría el camión de Air to Que en el caso de que nos salga, lo compraría un par de veces o tres. O las que hiciera falta para fusionar ese coche que es... Os lo voy a enseñar de los primeros jolines es este es como una furgoneta discoteca de fiesta faltarían cuatro coches de ean 2 y bueno en el caso de que nos salga en una próxima actualización lo compraré con gemas para así poder fusionar un oh, nuevo coche chicos que ya va siendo hora de que fusionemos ese coche y ya solo faltarían estos chicos que más de lo mismo bueno, me voy a despedir por aquí, chicos. Espero que os haya gustado mucho la apertura de máquinas. No me ha gustado mucho, pero es lo que hay. Bueno, seguiremos abriendo máquinas, chicos, que para eso estamos. Y nada, un saludo. Suscríbete. Y nos vemos. Dale a like, por supuesto, dale a like. Y nos vemos en el próximo vídeo de Crash of Cars.